Yo soy Andy para todas las chicas nuevas que no han venido aquí a ver este canal. Yo soy Andy, bienvenidas. Ahí está el enano, mi hijo mayor. Uh, y pues ya andamos aquí, chicas. El enano ya anda viendo sus, sus caricaturas. Yo estoy aquí. Ah, plática de entreno de mi nuevo emprendimiento. Este, y ando aquí haciendo de almorzar de la estufa y ocupa. Una buena limpiada. Y déjenme, busco mi tripié porque no... Y bien, chicas, pues ya andamos aquí. Mucho ratito perdidas. Ya tengo mucho tiempo, desde que les hice crear el video de uh, la decoración de otoño. que no no este, hago vlog. Pero pues ahorita voy a empezar de nuevo voy a enfadarlas por este lado. <ríe> ahorita estoy haciendo una ensalada Vean, esta es para mí. Con tortilla integral. Porque... El gordito le dan tortillas integrales y solo yo y el gordito comemos. El enano no le gusta ni su papá tampoco. Así que al enano lo voy a hacer pero con tortilla de maíz. Y es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Ahorita son como las 11 de la mañana. Voy a llenar un papeleo. Tengo que llenar... Ay, yo le pasé seguro. Ando en estas andadas, chicas, de que voy a llenar este papeleo. Para uh, la inscripción del enano en la escuela, va a cambiar de escuela eh, Han pasado bastantes cosas desde el último vlog, chicas Este, Como pueden ver, convertí mi <ríe> comedor en mi espacio para maquillaje eh, Y pues aquí andamos He tenido un caos, por eso no les he hecho vlogs eh, Dylan, bájale por favor Hemos andado en un caos aquí en la casa, por eso no les he hecho vlog. Se han dado tratando de acomodar lo mejor posible para que se me adapte para todas las cosas que yo necesito en el espacio. Eh, el enano ahorita también va a cambiar de escuela. Es una decisión, les digo que bastante la pensamos, pero pues me la mejor ahorita. Sé que va apenas a mi cuarto del año y pues lo hablé con él y dijo que sí, que estaba bien, que pues se sentía a gusto con el cambio. En la otra escuela nos quedaba un poquito retirado, entonces pues él estaba en la otra escuela porque como les había dicho en el último blog yo estaba trabajando. Ahorita ya uh, dejé el trabajo porque en realidad se me complica mucho con el, el bizcochito, dejarlo tan chiquito y todo eso, entonces pues dije no, me voy a enfocar en, maqui en el maquillaje, en lo mío y pues lo que salga, ¿no? porque pues sí es bastante difícil dejar al gordito tan chiquito, eh, aparte de que no, Adilan lo dejé de cuatro años y pues sí con el gordito se me hace bastante difícil y no nos pudimos a adaptar a esa rutina. Eh, duré casi cinco meses trabajando, pero pues sí lo bien pesado con un bebé, aparte el enano también pues tiene sus... Tareas y son tareas que como yo no sé inglés chicas Entonces necesitamos horas entre los dos Estar averiguando, estar traduciendo Y es bien estresante salir del trabajo toda cansada eh, Caminar hasta la casa y todavía llegar a hacer tareas Llegar a hacer comida Entonces pues sí, dije me voy a dar una pausa Intenté hacerlo, pero se me complicó mucho, mucho, mucho Así que pues dije me voy a dar una pausa lo pensé muchísimo, chicas, porque a mí a mí me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo de baker eh, Me siento súper a gusto trabajando. Eh, pues mi pasión, porque a mí me encanta la panadería, me encanta la pastelería. Pero sí, no se me adaptó mucho. Aparte también el, el ambiente del trabajo. Era muy diferente al ambiente que yo tenía anteriormente en San Francisco. Entonces, pues fue una decisión un poquito difícil, pero pues la tomé. Eh, dije... Es lo mejor para mí, es lo mejor para los niños, es lo mejor para la familia. Así que pues ni modo, voy a estar un tiempito así, descansando. Bueno, pues dije ni modo, es decisión bien difícil. Um, hay muchos tiktoks así de chiste, ¿no? De que soy la mantenida y eso y es lo otro. Pero a veces para algunas sí es decisión difícil porque todo el tiempo hemos trabajado. Porque todo el tiempo hemos estado pues sacando, aunque sea el dinero para nuestras cosas o para aportar a lo que se Ponga en la casa a veces las cosas difíciles Pues sabemos que nosotros tenemos ahí ese apoyo O sea, esta Y pues es bien difícil decir No voy a trabajar, voy a esperar un tiempo Voy a cuidar a los niños Es complicado <risa> Pero bueno A veces son las decisiones que hay que tomar Que darle prioridad a lo importante Y pues ahorita lo importante son los niños Que aún están chiquitos Y que pues necesitan tiempo de uno Y pues necesito no parar a veces en sus proyectos a poner un stop A sus proyectos Así que pues nos van a seguir viendo aquí por YouTube Seguido como anteriormente porque, Pues vamos a tener así tiempo Para andar aquí en el chisme en el arruente Del YouTube En Instagram saben que allá sí andamos bien Activo siempre por lo del Mercay Y pues en Facebook también trato de andar bien activa Por lo del Mercay Así que pues en YouTube ya vamos a activarnos otra vez <ríe> Con los vlogs y espero que les guste, espero y nos apoye, ya saben, por favor, si les gustan nuestros videitos, apóyanos con un like, apóyanos suscribiéndose aquí en la parte abajo que es de suscribirse y activando la campanita para que cada que nosotros acá con un chismecito, un mitotito, pues aquí tenemos todas juntas en el chismo ¿no, chicas este Pues eso es lo nuevo de ahorita, <ríe> que ya soy una mantenida de nuevo. <ríe> Ahorita ya hay días que duerme corrido, máximo se levanta una vez por un bibi, hay días que sí se sigue levantando todavía a veces bastante, pero yo noto que en esos días es cuando no come bien, en el día que le doy de comer y eso, y como que no agarra bien la comida, y en la noche se está despertando mucho por el bibi, o a veces también cuando está muy fresco, está haciendo mucho pipis, entonces está mojando el pañal a cada rato y pues está levantando cada rato también. Pero pues ya, ya llevamos una rutina un poquito más con él. De que duerma día, más días seguido a los días difíciles. Y pues de aquí a ella, en cualquier reto voy a decir, ya no tengo bebés en casa. Ya voy a tener tiempo para yo salirme a mi trabajo como si nada. Así que pues mejor ahorita aprovecho, los disfruto y me adapto. Aunque como les digo, es difícil a veces cuando estamos acostumbradas a que yo voy, trabajo y agarro mi cheque. Pero bueno. Son cosas de, de la vida, son cosas que tienen que hacer. Bueno, chicos, eso es el chisme hasta ahorita. Ahorita voy a almorzar. Y pues ya el ratito que vayamos a llevar los papeles, uh, las llevo conmigo para que nos acompañen a dar una caminadita. <risa> y pues a llevar eso. Y todo lo que voy a hacer hoy es llevar los papeles. Y tengo que ir a pagar una multa que tenemos ahí, que no puedo pagar por teléfono porque según no sale, entonces tengo que ir. vamos bueno es que aquí cerquita es como a tres cuadras. Tengo que ir a pagarla directo a la oficina. Uh, ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Creo que ahorita es todo. <risa> Así que, nosotros pues, que vamos a hacer ahorita. Salir un poquito a la calle. Y, pues, ya el rato, también que vaya a la escuela, la llevo conmigo. Pero, bueno, yo no los aburro tanto con mi plática. Ah, ahorita ya casi se acaba de cocer la carne. Y ya ando terminando de, co de cocer la carne para armar la lasaña Y, pues, ya se las muestro cuando ya estamos sirviendo los platos para que vean qué bonito queda. Pues, ya les muestro cuando ando sirviendo los platos para ver si sí... Nos va a servir esta pasta que ya viene precocida, va a hacer quedar buena y bonita. Así que, las veo más al